Y ahora tenemos una invitada, Manuco, y ella es la Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Estela Díaz, buen día, buenas tardes ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Para mí buen día porque no almorcé. El almuerzo marca o el reloj. Es, es, el, al, es el almuerzo para, para mí. Es. Para Entonces, mí es el almuerzo. Buenos días. Nosotros estamos acá comiendo un pan de chicharrón y después seguramente si vamos recorriendo los puestos... Es como que, un aperitivo más que un almuerzo. Bueno, te abre el apetito, ¿no? El pancito, decís qué viene después. Sí, puede, puede ser como un aperitivo. Recién decías que empezabas a recorrer los puestos y que notabas algo que es como, bueno, Ministra de las Mujeres, venimos las mujeres mucho, marcamos esto, ¿no? Cuando vamos a un lugar, eh, las feministas, decimos, hay mujeres, hay mucha presencia de mujeres que, que toman el poder, ¿venís notando eso en la recorrida? mira eh, en la producción agrofamiliar, en la producción agropecuaria, especialmente el tomate, la inmensa mayoría, lo decía recién en la apertura el Ministro de Asuntos Agrarios, eh, que la gran producción frutio de la zona, que es la más grande del país, eh, la hacen fundamentalmente la agricultura familiar. Y allí hay una presencia histórica destacada de las mujeres. Es la familia la que produce. Y esto siempre ha sido bastante invisibilizado, por eso yo también señalaba en el acto de apertura que me había dado mucha alegría escucharla a Isabel, porque, bueno, ella es además líder de, del movimiento, de la lucha por los derechos de productores y productoras. Lo planteó con absoluta claridad en una intervención muy breve, pero que no le faltó ni le sobró ni una palabra, porque planteó cuáles son los desafíos, ¿no? el tema de las condiciones de producción, la protección, el acceso a la tierra y, bueno, este reconocimiento de un Estado que acompaña ese proceso y, y la tensión que hay con muchas veces el, el interés privado no del avance inmobiliario, de los lugares, nuestra zona tan rica, tan rica de una tierra fabulosa como es todo nuestro cordón uh -huh. frutiortícola y que además el, el cordón productivo de la plata nos hace una distinción muy grande porque también nos genera que no es esta urbanización toda pegada, sino que tenés espacios verdes enormes como estos y de una tierra súper siempre estuvo sobreviviendo en la tensión de las canteras, la privatización para clubes privados, cerrados, y bueno, esto está hoy en debate en una agenda del Ministerio de Asuntos Agrarios, no está en la agenda platense, porque el signo del gobierno en la ciudad, al contrario, uh -huh. favorece los intereses inmobiliarios privados, pero queremos que se discute, el ministro Alac lo decía, eh, pensar incluso en una legislación especial y ahí escuchar la voz de las productoras, volvemos a tu pregunta, ¿no? Sí. Eh, las mujeres tienen un papel central en la organización del trabajo familiar y comunitaria que es, bueno, todo uno cuando pensamos en la producción agropecuaria. Tal cual, ahí decías, la presencia del Estado fundamental, ¿no? Es como esta fiesta se si hubiese hecho, digo, antes se hacía en, en la Estación de los Hornos, que era de la universidad, ahora se hace en un lugar del Estado Provincial con, eh, vemos, casebos del Estado Provincial, un acompañamiento importantísimo también para los productores y que el cordón flor y fruta y hortícola produce gran parte de la verdura que comemos y que es agroecológica y que también mejora nuestras vías. También eso es muy importante. El rol del Estado presente y el acompañamiento de todos los ministerios en ese sentido. Vos sabés que esta estación ha sido puesta en valor, estuvimos con el gobernador hace poquito, uh -huh. eh, acá en la reinauguración de un centro de producción alimentaria. Bueno, cuando recorremos los puestos vamos a ver que además de poder comprar el tomate fresco, podés comprar el tomate elaborado en frasco. Y vas a tener tomate cortado en pedazos, el que se hace en la casa, pero estos productores pueden venir a este centro de producción de alimentos y tienen las máquinas, que los trituran y los pauterizan para claro. que duren más tiempo. Esto es el Estado, que nos decían las productoras, productoras con las que charlamos, mira, acá podemos mejorarlo, nosotros claro. a escala familiar no podemos hacer claro. esto. Esto fue puesto en valor a partir del gobernador Axel Kicillof, porque este centro de Gorina estaba abandonado abandonado, con los galpones derruidos, hoy se decía, se está protegiendo la semilla, se está recuperando semillas que vienen del principio de siglo en esta ciudad y eso es cultura alimentaria, pero es cultura identitaria También. de la producción de una sociedad. Bueno, estas cuestiones que a veces... Uno dice, bueno, ¿cómo son? Bueno, no se surgen de manera espontánea, surgen porque hay una política de Estado que acompaña esto, que se liga con la tradición de nuestros productores y productoras del campo. Estela, y del campo del campo periurbano, digo, porque acá estamos al lado de la ciudad. ¿eh? Claro. Y esto, Estela, perdón, ¿cómo, ¿qué posibilidades hay de eh, establecer estas cuestiones? O sea, nosotros estamos hace unos 10 años, más o menos, acompañando desde la radio... Eh, la fiesta que bueno, se hacía antes en el centro de la universidad, te lo contaba Robertina este, hace un rato, y no había mucho, digo, bueno, hoy hay presencia de la provincia, no está la, digamos, no, no, no veo una presencia de la de, de, en cambio del municipio. En ese sentido la pregunta iba a qué posibilidades hay de establecer políticas que puedan perdurar ante un eventual eh, cambio de signo político, que no dependa de que si está uno, porque digo, es mucha gente que su sustento depende de esto, ¿no? Bueno, mira, eh, acá esperamos que en la provincia vamos a reafirmar el signo sí. político uh -huh. y la fórmula que hoy nos gobierna Conf Axel Kicillof Confirmado. y Verónica Magario. Yo creo que, que sí, que, que el gobernador aire, ¿eh? tiene proyectos, <risa> tiene eh, y tiene la aceptación, el reconocimiento de las y los bonaerenses de la enorme transformación uh -huh. que viene produciendo en la provincia de Buenos Aires. Y el desafío es... Nosotros tenemos 61 localidades que gobierna la oposición y es muy claro para quienes vivimos, amamos, nacimos y nos criamos en esta ciudad y para muchos y tantos que vienen a vivir a nuestra ciudad porque nuestra ciudad está enriquecida por esa migración claro, sí. interna de estudiantes. de Que gente están llegando, que, y que viene... se notó mucho en estos días y, quienes transitamos y, la plata. Y tenemos que también recuperar la plata para este proyecto, pero uh -huh. este proyecto que necesitamos que se recupere en este año 2023, obviamente hablamos de este tema porque además es un año electoral y eso va a estar en debate con nuestros vecinos, vecinas, que se conozca esto, no, los vecinos y las vecinas de las productores, las productoras, los que vienen hoy a comprar los productos, contarle por qué están pudiendo ofrecerle ese tomate triturado, envasado de esa calidad, porque hubo un Estado que lo hizo y necesitamos que el gobierno local tenga la misma perspectiva de cuidado de los trabajadores, de la producción, de nuestro ambiente. Ese es el desafío y yo le decía al Ministro Javo Rodríguez que a mí me gustó mucho cuando él planteó el 2050 que tenemos que pensar en términos de política de Estado. No importa quién venga después, y yo lo digo mucho por nuestro Ministerio de las Mujeres, que es la primera vez que se crea un Ministerio de las Mujeres. Nosotras estamos construyendo institucionalidad estatal que tiene que trascender qué gestión haya en determinado turno electoral, porque tiene que ser política de Estado la igualdad de género, la reducción de las brechas, las oportunidades para las mujeres porque son las oportunidades para nuestro desarrollo. Eso es lo que tenemos que seguir profundizando bueno, y este año dialogarlo mucho con nuestros vecinos y vecinas. Tal cual, tal cual. Total, totalmente eh, todo lo que decís. Pensaba, ¿qué te hace sentir como platense el volver a, a, a una fiesta del tomate platense? Recién hablas, decías, bueno, orgullo platense, toda la producción que tenemos, todos los productos que hay, no o sea, no solo hay tomate y verduras de todo tipo, de este cordón, flor y fruta, hortícola, que decías, el Estado tiene que acompañar, Profundamente, ¿qué te hace sentir como Platense visitar esta fiesta? Y la verdad es, orgullo me parece que es <risa> la mejor palabra, un gran orgullo de Platense y de Bonaerense, y, y bueno, y muy bueno que, que se esté dando la oportunidad y un lugar que ponga tan en valor la producción de nuestros productores, de, sobre todo de la agricultura familiar. Una última que me queda por ahí, hablabas un poco de construir institucionalidad en el Ministerio de un 2023 año electoral, cómo es el trabajo que vienen llevando a cabo este año pensando en las, los próximos dos meses de acá a junio que cierran las listas, el periodo electoral, es decir, cómo vamos a trabajar para, dijiste recién, seguir fortaleciendo el proyecto de Axel y de Verónica y seguir construyendo esa institucionalidad del Ministerio. Mira, nosotras eh, hemos trabajado, los dos primeros años fueron pandemia, así que tuvimos que poner mucho enfoque en todas las políticas contra las violencias por razones de género, pero el año pasado, que fue año de presencialidad plena y este año vamos muy fuerte con la agenda del trabajo y la producción en clave de mujeres. Vamos a hacer el segundo encuentro Nosotras Producimos, donde el centro está en el trabajo de las mujeres en todos los sectores, en los que no estuvimos nunca también, y en los que estamos y si no se visibiliza ese trabajo como pasa en el eh, agri de la agricultura uh -huh. también, así que ese va a ser el eje, así que por lo tanto vamos a estar yendo a las localidades, a las fiestas populares a los centros de traslado de trenes, a contar qué políticas el Estado, a dónde pueden pedir atención cuando necesitan situaciones de atención de violencia, de salud, de acceso a, a distintas cosas, vamos a estar en mucho diálogo con nuestra comunidad para que se conozca y se sepa, porque sabemos que hay un cerco mediático que no son como Radio Estación Sur, que siempre está bien informando, así que vamos a tener una tarea también de mucho diálogo con nuestra comunidad para que conozca toda la política de la provincia de Buenos Aires en perspectiva de justicia social y de igualdad de género. Muchas gracias, Estela. Te dejamos para que puedas seguir recorriendo esta fiesta del tomate que tiene muchísimo para ver. Y apurate, no sé si vas a comprar tomate antes de que se termine, porque viste que es, es el, la, el broche de oro que cotiza. Me voy rápido en casa, me dijo mi marido, traete tomate cuando venís, sí, así sí. que rápido. Y unos higos fabulosos que vi por ahí, así que me, me voy a mucha comprar. gente con las cajas de higos, que tiene una pinta, la verdad, que sentadora. Es sí. Recomendados, así que aplausos para productores y productoras. Muchas gracias.